porque es una fotografía histórica y que debemos de, de analizar. Eh, yo creo que es una fotografía lapidaria eh, porque es el fin de lo que son los principios y la filosofía de los partidos <coughs> y, la, y, la, y el pensamiento de cada uno eh, de esto, de los partidos políticos de la República Dominicana incluyéndolo hasta el de que está en el, en el poder. Es el, la culminación de la... Del, de, digo lapidaria porque es la culminación de lo que es la filosofía, el discurso político de cada uno de los partidos y cada uno de los que componen los partidos de la República Dominicana. Ya no podemos decir que existen partidos sino compañías que pertenecen a un consorcio que tienen el único fin eh, llegar al poder por el poder. Eh, ahí eh, visualizo yo como un neófito, como diría eh, Víctor, en la materia, pero sí un observador de mucho tiempo de la política dominicana y veo que nos hemos ese eh, es ese es el cambio serio sí. a que aspira esa coalición de partidos verdad lograr en el país eh, tú sabes que Vincho es parte sí. del cambio sí. porque Vincho es un muchachito sí, que, verdad que, que un, reci, un partido recién formado Sí, sí eh, además tú sabes que en ese grupo que dentro de la sí. fuerza del pueblo también está Franklin Almeida ranciel sí, que es parte sí, del sí, cambio sí, sí, sí, eh, lo vemos es, allá no que son son eh, eh, eh, como yo digo, son Benjamín en sí, la política, sí, o sea, son... están comenzando están iniciando y eso son partes del y, cambio. Y no solamente parte del cambio, sino que vemos eh, cómo muere el pensamiento político Pero, Perdón, eh, identifícame por favor ese diputado que está que al, lado, que al lado izquierdo del eh, doctor Mario, mira, Marino Vinicio Miren Castillo. señores, por ahí que voy, o sea, porque yo digo que es una foto lapidaria de la política dominicana porque está representando el deterioro del pensamiento político, el deterioro de la política eh, no, solo, no solamente como, como ciencia en la aplicación de la sociedad, sino también eh, hacia el, el, el... siempre he mencionado que solamente aquí la política se ha tomado un ramo de la política que es el proselitismo político y eso es lo que hemos, hemos visto, que se han convertido los, los partidos políticos. El proselitismo político solamente es llegar al poder acomodé lugar, llegar al poder a toda costa. Y es hasta cierto punto, si usted me dijera que esta reunión que usted ve ahí, esa foto que usted ve ahí, son partidos que han tenido una línea política similar, ¿verdad? Okay, una que línea co política que en algo, en común, co yo ¿verdad? te digo, eso es bueno, porque eh, definitivamente el, el, el poder que ha, que ha adquirido desde, 2000, desde 2006, el partido de gobierno en cuanto a todos los poderes del Estado a todas las instituciones los tiempos cambian sí, porque si hubiera sí. por ejemplo hay personas juntas que, no, porque, que por ahí, hay, un hay, extremos, hay que hay no hay yo voy a llegar, llegar. porque es que lo, el, no, la reunión no es mala el problema es el porqué de la reunión Víctor por qué de, de, de se une este grupo se te, ese grupo tiene en su haber, un plan de nación, un plan de política para cambiar lo que está. No simplemente lo que vamos a ver es un cambio de presupuesto, si es que llegan al ser al poder. O sea, si este grupo, esta coalición llega al poder, lo que va a ser un cambio de presupuesto y el caos que representa de que ya estamos en el poder, ya tú por aquí y yo por allá, porque espérate, nosotros llegamos aquí, nosotros no, no unimos, para ganar. Nosotros nos unimos, no nos unimos para cambiar esta política. Para cambiar el estado en que estamos. Eso no es lo que ellos dicen. No, no, ¿quién eso es dijo? Nada. Eso es para ganar. Pero digo, eso no es lo que ellos dicen. Ellos dicen que van a resolver la caos, Pero, el pero doctor, que hay en este ¿cómo tú vas a encontrar problema? una coherencia cuando tú ves a Fidel Santana siendo levantada la mano por Vincho Castillo? Por eso lo, lo, el impacto. Tú sabes, tú, sabes, tú, sabes la, tú sabes todo lo que le ha dicho y lo que ha puesto vincho a, a, a Fidel Santana en más de 12 años. Y viceversa. Mire, como dice hay que amiga. tener poca dignidad. Hay que ser un político dominicano para hacer eso. Una persona, no, una persona que no comparte, no que sea su enemigo, sino que no comparte filosofía, que no comparte política. Serio, pero ver a Vincho Castillo y a Fidel Santana Juan Uno al lado del otro Pero eso no puede ser más importante ¿Eh? que Juan Bus y Balaguer levantándose las manos Espérate, mira, ahí hay ¿Eh? diferencia muy Estableceme grande Estableceme la diferencia La diferencia muy grande ¿Mm? es que estamos hablando de dos, de dos líderes con discurso un momento de la historia del país donde el, el pica-pollo y el pote-romo y, la, y, la, y, la, y el bonogabo, no era el principio de votar. Es lo primero. Pero que eso... eso en esta... un, un, un momento de la política donde el discurso llamaba a las personas a votar. ¿Mm? Ese momento no es lo mismo, no es lo mismo que ahora tú tienes... Oye, un grupo de personas que se unen con el mismo, con el misma persona que le quitó todo el poder. Porque ahora Leonel Fernández para ese grupo es el lo mejor del mundo. Pero recuerden que la, la Suprema Corte de Justicia, el poder que tiene, se la dio, se la dio Leonel. Recuerden que el, el Senado y la Cámara de Diputados, toda la fuerza que tiene, se la dio Leonel. Todas las instituciones de aquí, el inicio, el inicio de, de que todas las instituciones sean eh, prácticamente centralizadas al, al, al, al Estado. Entonces ahora, ahora porque, es lo mejor. Ahora porque no le beneficia, él mismo quiere quitar eh, todo ese poder. Entonces, eh, pero te, te estoy diciendo, entonces tú, qué hace yo no entiendo como si fuera una lobetomía que le hicieron a todos los políticos opositores para olvidar todo lo que, pasa, todo lo que había pasado hace dos meses. No está bien, eso es democracia que se una en la oposición para se une a la oposición para desplazar del poder a, una, a, un, a un partido o a un gobierno, pero para implementar una filosofía diferente, pero para hacer lo mismo. ¿Por qué lo mismo? Porque no me tiene ningún discurso diferente no me ha dado, no, ninguno me ha Pero ahí anda diciendo un discurso ¿sale, diferente ¿sale, por ahí anda diciendo Luis Abinader que precisamente eh, por eso es que están buscando la unidad del cambio para, para, hacer hacer los, para hacer los cambios que necesita y que van a sacar este país de la toalla en que ¿cuál se es encuentra. Cambio? eso es lo que dice, ¿Cuál es cambio? Eh, tener un senado plural donde no solamente eh, de, eh, plural. Eh, decida decida un, un partido político ah, que haga, que haga, haya, hace vida en esta institución, ah, eso plural. es lo que persigue, pregúntele a eso a lo que a dice Abinader pregúntale a Leonel y esa alianza, pregúntale a Leonel por qué serio, no hubo yo? negociaciones donde ganaron los diputados y los senadores y los síndicos y los region, re, re, re, eh, y los y los regidores que estaban en la línea de Leonel Fernández serio, pero se acaban de dividir bueno, espérate, no, me, yo, pero espérate, que le conteste pues, eso a Abinader para que no esté durmiendo en los laureles y no ponga las cartas claras no, te estoy diciendo, señor, ¿Mm? que ellos acaban ese grupo de partidos, creo que 12 en, en total. No estoy, no estoy eh, en oposición a, de que se, los partidos deben unirse para sacar el, del poder al, no, al, que, al, al lo, PLD, sino que qué van a aplicar como política para cambiar la que, situación que, que, que tiene el país. Lo que te estoy diciendo es que ellos están planteando ¿Cuál es? esos 12 partidos, esa coalición de partidos que ha tomado la decisión de unirse, como dice el eslogan, uh -huh. para tener un congreso plural, uh -huh. acaban de dividirse eh, eh, la en la geografía nacional, uh -huh. por ejemplo, quiénes van a ser los candidatos a senadores, ahí está un grupo de la fuerza del pueblo, un grupo del partido revolucionario moderno, otro donde uh -huh. van a estar los reformistas, o Se acaban de distribuir la senaduría, verdad de ser como ellos plantean para que exista un congreso Mire, señora, plural. Entonces es parte de lo que ellos están planteando, planteando y para es que sea diferente. lo que está diciendo Víctor, pero si No se lo, se que si ellos, serio, lo que están diciendo si ellos, lo que están diciendo ellos, ustedes se dan cuenta. El 99% de todos los diputados y senadores están ahora mismo ahí en la senaduría Ahora mismo, eso que están hablando ellos, están ahí. Pero que lo maneja ser un solo sector. No, vida, buscando la pluralidad, nosotros, nosotros, Sergio Antonio. No, nosotros no queremos bloques de diputados, no queremos bloques de senadores, queremos senadores del pueblo, no de un malvado partido político que le mande una línea. Cuando eso se acabe, tú me dices, a mí, yo te digo, excelente, pero para que hagan bloques, que el... Eh, el, el, el país se ha beneficiado con que hagan bloque No, el país no se ha beneficiado con eso. Pero que me digan ellos. Pero la política que oye es que van a cambiar. Que de, de un bono del gas que eran 50, te van a poner 75. Que de una canata te van a poner. O sea, que sí. lo que van a seguir, la misma dádiva. no. Pero... Miren. Para que este Pero país. Pero Sergio, fíjate que ahora es que el doctor Leonel Fernández Reina se, ¿Se, ha, da cuenta, no se ha dado razón, cuenta ¿no? que realmente en el Congreso, en Hay... la Cámara de Diputados uh -huh. y Senadores, debe existir la pluralidad. Uh -huh. Él está entendiendo uh -huh. ahora que un solo partido que maneje el Congreso no es correcto y le hace bien okay, a la democracia okay, de este okay, país. Okay, okay. Ahí mira que democracia. Se está dando, mira sea... qué democracia ahí está hablando tú, Leonel. Mira. Eh, tú eres, eres Danilo y yo soy Donel. Mira, el año que viene, fulano que viene por mí. Así ah, yo le pongo los años que vienen y todo el año que viene. Eso es democracia. Pero eso es lo que te estoy diciendo, Sergio. ¿Mm? Que el principal, uno de los principales líderes de la oposición, que claro. tiene ¿cuánto? 20 años en el poder. Sí. Se da cuenta, día después de estar fuera, de que realmente se necesita un Congreso sí, que realmente... Plural. sea plural. No que se necesita, que debió ser plural diciendo durante todos eso, estos años. Eh, eh, entonces, eh, ahora... Estuvo en este, el poder y garantizó el poder del PLD en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pero entonces ahora entiende que no debe no, ser no, así. No, no, que no debe ser así. Ahora, Entiende, pero Peña no Gómez se lo dijo en el 60 y pico, pero entonces eso nunca no, eso, eso no, nunca eso ha no. estado ¿Se en la agenda ese que está ahí que está ahí ese bicho Castillo eso nunca ha estado en la agenda de los políticos de este país ni de los partidos Ay, pero, que se han encargado de manejar el poder este país. es malo cuando lo tiene otro pero cuando lo tengo yo el poder es bueno, bueno.